en el momento en el que yo pude resolver al 100% el problemario, en ese momento me di cuenta que yo tenía un paso asegurado en la UNAM. Hola, mi nombre es Stephanie, eh, vengo del COAO 03 Pinotepa Nacional, Quedé seleccionada en la carrera de Medicina en el Politécnico, en la Escuela Superior de Medicina y en Medicina también en la UR. Hola, mi nombre es Kenia, soy era estudiante del Corrado 01 Pueblo Nuevo. Fui aspirante seleccionado en el Instituto Politécnico Nacional en la carrera de Ingeniería Arquitectónica, en la UAB, en Arquitectura. Mi nombre es María Fernanda Guzmán Torres, fui seleccionada en la UNAM, en la carrera de Psicología a Distancia. Mi puntaje fue de 70 puntos, pedían un total de 62 puntos. Mi experiencia aquí en el curso fue muy buena, este, los profesores siempre estaban al pendiente de nosotros. Este, la verdad, sí hubo un gran avance de cómo yo salí de bachillerato a cómo yo llegué a presentar mis exámenes, me ayudaron muchísimo en el área de matemáticas, de español y de biología también. Yo estuve en la modalidad sabatina, donde venía en las mañanas hasta las 4 y media de la tarde escogí esta modalidad porque originalmente yo estaba estudiando otra carrera que no era lo que yo quería y me gustó mucho este horario porque se acomodaba como a lo demás que tenía que hacer y también conocía personas que aún siguen siendo mis amigos. Me di cuenta que era el curso hecho a la medida para lo que yo necesitaba, la verdad es que tener un curso en sábado para muchos puede resultar pesado, pero la academia lo lleva de tal manera que no sientes el tiempo que pasas aquí, obviamente tenemos momentos de descanso, pero creo que lo que realmente ayuda es que los maestros hacen las materias muy ágiles. Entonces llega un momento en el que no te das cuenta y el tiempo ya pasó y ya llevaste tú de pronto tres asignaturas y el conocimiento está. Creo que eso es algo muy bueno y muy valioso que tiene la, la academia y que nos ayuda mucho a los aspirantes. Eso y el manejo de los temas, desde el día uno nos fueron platicando más o menos cómo iban a ser las estructuras de los exámenes, de cómo iba a ser la estructura del, de los temarios que íbamos a ver, de cómo se iba a dividir a lo largo de los seis meses que estuve con ustedes y eso me gustó mucho. Eh, de los exámenes simulacros sí te ayudan demasiado porque ahí vas midiendo tus puntajes este al principio mis puntajes pues eran muy bajos pero ya conforme vas avanzando en el curso y vas pues aclarando tus dudas pues subes muchísimo y te ayuda bastante a llegar a tu examen real es muy muy bueno hacer los exámenes porque te permite conocer cómo estás realmente y realmente darte cuenta de cómo te están ayudando estas herramientas y el también cómo el trabajo duro que haces por tu cuenta te va ayudando con base a los contenidos que te dan en la academia. Entonces, los exámenes simulacros fueron lo que a mí me permitió darme cuenta que yo tenía una, una alta posibilidad de quedar porque me, vi, me di cuenta que yo iba creciendo durante los seis meses en todos los exámenes. Me di cuenta que aunque fuera un punto, pero yo iba subiendo. Los exámenes de simulacro me sirvieron mucho porque en, los, en algunos exámenes de algunas universidades, como por ejemplo la UAP, te pide tiempo. Entonces, algunos sí venían con tiempo y otros eran de manera presencial. Y también eran como estar, estar viendo las distracciones de los demás, de que unos salieran antes y otros después, o el ruido incluso. Eso te hace como acostumbrarte al estrés en, en el que estás en este momento en el examen. Creo que Alvan, realmente se preocupa por todo por todo tipo de aspirantes, por aspirantes que están estudiando el bachillerato y que salen de clases y después se van al curso, de personas que también trabajamos o de personas que también están como dispuestas a, a estudiar a distancia. Me gusta mucho que ustedes piensan como en, en, en todos los aspirantes y la verdad pues la atención, el servicio y la calidad de los maestros es muy buena. A mí me gustaron ciertos aspectos en los cuales los profes te daban como preguntas tipo examen de diferentes universidades y ahí mismo te hacían responderlas, también te ponían bastantes ejercicios tanto como de tarea como en la, en la escuela y también me gustaba que era como muy didáctico la clase. Bueno, para mí este, el ver el aspirante asignado del Politécnico la verdad fue muy lindo porque fue algo que no me imaginaba pero este sucedió porque me animé a hacerlo, era una escuela en la que yo pues pensaba que, que no podía lograrlo pero la verdad este curso te da muchas herramientas para que tú te atrevas a hacerlo entonces este te prepara demasiado tanto a nivel Académico, tanto a nivel psicológico y esto te da muchas herramientas. Eh, con las clases de repaso, creo que me sirvió mucho para revisar ciertos temas que ya habíamos visto desde el principio. A lo mejor pensabas que no eran como esenciales, pero ya, ya después veías pues, pues, es que sí. Y pues nada más es para recordar algunos temas. Lo primero, tomárselo muy en serio hacer un examen de admisión es algo muy importante y es un parteaguas en la vida profesional de todos, lo más importante es tomarlo en serio, uno, dos, de realmente informarnos, creo que. En muchos cometemos el error de decidimos la universidad pero tenemos como desconocimiento de cómo es el proceso de admisión. Desconocemos el puntaje, desconocemos el temario o lo, o lo revisamos como de una manera muy superficial. Lo más importante es tomarlo serio, entender la importancia que tiene hacer un examen de admisión. Revisar los contenidos, yo sí les sugiero que revisen muy bien el temario que, que dan las universidades. El consejo que yo les puedo dar es que no se den por vencidos. Este esta para mí es el tercer intento en medicina y pues al final este, logré entrar en una escuela muy buena, este, me siento muy contenta, este, no se rindan, no se vean por vencidos, no se desanime, no crean que si ya tienen 20 años, tienen más años, este, no van a poder lograr sus objetivos. Creo que ahorita entiendo que el tiempo no importa, sino las ganas que ustedes le pongan a las cosas, todo véanlo con amor, todo tengan su objetivo muy claro y tengan por seguro que lo van a lograr.